La nave vino del espacio. Vino de las estrellas y las velocidades negras y los movimientos brillantes y los silencios abismos del espacio. Era una nave nueva, con fuego en las entrañas y hombres en las celdas de metal. Y se movía en un silencio limpio, vehemente y cálido. Llevaba 17 hombres, incluido un capitán. En la pista de Ohio, la muchedumbre había gritado agitando las manos a la luz del sol y el cohete había florecido en ardientes capullos de color y había escapado alejándose en el espacio en el tercer viaje a Marte. ¡Marte! exclamó el navegante Lustig. El cohete se posó en un prado verde. Afuera, en el prado, había un ciervo de hierro. Más allá, se alzaba una alta casa victoriana, silenciosa a la luz del sol. Había casas blancas y de ladrillos rojos, y álamos altos que se movían con el viento, y arces y castaños, todos altos. Los hombres del cohete miraron afuera y vieron todo esto. Luego se miraron unos a otros y miraron otra vez afuera tomándose de los codos como si no pudieran respirar. Demonios, dijo Lustig en voz baja. No puede ser. ¿La atmósfera enrarecida, señor, pero segura. Hay suficiente oxígeno. Entonces... saldremos, dijo Lustig. Esperen replicó el capitán John Black. ¿Qué es esto en realidad? Es un pueblo, con aire enrarecido, pero respirable, señor. Es un pueblo idéntico a, las... a los pueblos de la Tierra, dijo Kingston, el arqueólogo. Increíble, no puede ser, pero es. El capitán John Black lo miró, Impasiblemente. ¿Cree usted posible que las civilizaciones de dos planetas marchen y evolucionen de la misma manera, Hingston? El capitán se acercó a la ventana. Le diré lo que vamos a hacer, Lustig. Usted, Hingston y yo daremos una vuelta por el pueblo. Los demás se quedan a bordo. Si ocurre algo, se irán de enseguida. Es mejor perder tres hombres que, todo, que toda una nave. Los tres hombres salieron juntos por las rampas de la nave, entraron en el porche y fueron hacia la puerta de tela de alambre. Los pasos resonaron en las tablas del piso. El capitán John Black hizo sonar la campanilla. Unas pisadas leves y rápidas se acercaron por el vestíbulo y una señora de unos 40 años, de cara bondadosa, vestida a la moda que se podía esperar en 1990, asomó la cabeza y los miró. ¿Puedo ayudarlos? preguntó. Disculpe, buscamos... Es decir, deseábamos... La mujer lo miró con ojos oscuros y perplejos. Si venden algo... No, no, espere. ¿Qué pueblo es este? ¿Cómo que qué pueblo es este? ¿Cómo pueden estar en un pueblo y no saber cómo se llama? Somos forasteros. Queremos saber cómo llegó este pueblo aquí y cómo usted llegó aquí. Esto explicó la mujer como si le hablara un niño. Es Green Bluff, Illinois, en el continente americano, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Los tres hombres se miraron. ¿Se les ha ocurrido pensar, Hingston, que quizás nos salimos en la trayectoria de alguna manera y por accidente descendimos en la Tierra? ¿Y cómo lo hicimos? No lo sé, no lo sé. ¿Y si por accidente nos hubiéramos perdido en las dimensiones del espacio y el tiempo y hubiéramos aterrizado en una tierra de hace 30 o 40 años? Oh, por favor, Lustig. ¿En qué año estamos? En 1926, por supuesto. Contestó la mujer, sentada en una mecedora, tomando un sorbo de limonada. Lustig se volvió muy excitado. ¿Lo oyeron? ¡1926! ¡Hemos retrocedido en el tiempo! ¡Estamos en la Tierra! No, no hasta probar en otra casa. Apenas habían cruzado el césped de la acera, cuando Lustig se detuvo y miró a lo largo de la calle que atravesaba el pueblo en la soñadora paz de la tarde. ¿Señor? Dijo. ¿Qué pasa, Lustig? «Capitán, capitán, lo que veo...» Lustig se echó a llorar. Alzó unos dedos que se le retorcían y le temblaban y en su cara hubo asombro, incredulidad y dicha. Parecía como si en cualquier momento fuese enloquecer de Alegría. Miró calle abajo, empezó a correr, tropezando torpemente, cayéndose, levantándose y corriendo otra vez. «¡Miren, miren!» Lustig se alejaba rápidamente, gritando. Cruzó uno de los jardines que bordeaban la calle sombreada y entró de un salto en el porche de una gran casa verde con un gallo de hierro en el tejado. ¡Abuelo! ¡Abuela! gritaba Lustig. Dos ancianos, un hombre y una mujer, estaban de pie en el porche. ¡David! exclamaron con voz aflautada y se apresuraron a abrazarlo y a palmearle la espalda, moviéndose a su alrededor. ¡Oh, David! ¡David! ¡Han pasado tantos años! ¡Cuánto has crecido! ¡Oh, David, muchacho, cómo te encuentras! Retrocedió, los hizo girar, los besó, los abrazó, lloró sobre ellos y volvió a retroceder mirándolos con ojos parpadeantes. Por la acera, bajo el sol de Marte, venía caminando un joven de unos 26 años, alto, sonriente, de ojos asombrosamente claros y azules. ¡John! gritó el joven y trotó hacia ellos. ¿Qué? El capitán Black se tambaleó. El joven llegó corriendo, le tomó la mano y le palmeó en la espalda. ¡John, bandido! ¿Eres tú? Dijo el capitán John Black. ¡Claro que soy yo! ¿Quién creías que era? El capitán, reteniendo la mano del joven desconocido, se volvió a Lustig y a Hingston. Este es mi hermano, Edward. Ed, te presento a mis hombres, Lustig y Hingston. Mi hermano. John, sin vergüenza, mamá está esperándonos, dijo Edward Black sonriendo. El capitán casi cayó al suelo como si lo hubieran golpeado con un arma poderosa. Echó a caminar rígidamente, con pasos desmañados y observó: ¿Papá y mamá están vivos? ¿Dónde están? En la vieja casa de Oak Knoll Avenue. ¿En la vieja casa? El capitán miraba fijamente con un deleitado asombro. ¿Han oído ustedes? Lustig, ¿Hingston? Hingston se había ido. Había visto su propia casa en el fondo de la calle y corría hacia ella. Vamos, nos espera el almuerzo, ya ha avisado a mamá. En el umbral, mamá. Sonrosada, rolliza, alegre. Detrás, papá con canas amarillas y la pipa en la mano. ¿Mamá? ¿Papá? El capitán subió las escaleras corriendo como un niño. Fue una hermosa y larga tarde de primavera. Después de una prolongada sobremesa, se sentaron en la sala y el capitán les empezó a hablar acerca del cohete. A la noche comieron un gran pavo, el tiempo fue pasando. ¿Estás cansado, hijo mío? Le dijo papá, señalándolo con la pipa. Tu antiguo dormitorio te espera. Con la cama de bronce y todas tus cosas. Buenas noches, hijo. Mamá le besó la mejilla. Qué bueno es tenerte en casa. Es bueno está en casa. El capitán dejó aquel país de humo de cigarros y perfume y libros y luz suave y subió a las escaleras charlando, charlando con Edward. Edward abrió la puerta y allí estaba la cama de bronce amarillo y los viejos banderines de la universidad y un muy gastado abrigo de castor que el, cap que el capitán acarició cariñosamente en silencio. De modo que esto es Marte, dijo el capitán, desnudándose. Así es. Habían apagado las luces y ahora estaban en cama, uno al lado del otro, como hacía cuántos años. El capitán permaneció tendido, en paz, abandonándose a sus propios pensamientos por primera vez consiguió hacer a un lado las tensiones del día y ahora podía pensar lógicamente. Consideró las distintas teorías que habían adelantado Hickston y Lustig en el primer calor de la tarde. Dejó que otras muchas teorías nuevas le bajaran a través de la mente como perezosos guijarros que giraban echando alrededor unas luces mortesinas. Mamá, papá, Edward, Tierra... Marte, marcianos, marcianos. El capitán repitió la palabra ociosamente en su interior. Casi se echó a reír en voz alta. De pronto se le había ocurrido la más ridícula de las teorías. Se estremeció. Por supuesto, no tenía ningún sentido, era muy improbable, era estúpida. Olvídala, es ridícula. Sin embargo, pensó. Supongamos. Supongamos que Marte esté habitado por marcianos que vieron llegar nuestra nave. Y nos vieron dentro y nos odiaron. Supongamos ahora, solo como algo terrible. Que quisieran destruir a estos invasores indeseables. Y del modo más inteligente, tomándonos desprevenidos. Bien, ¿Qué arma podrían utilizar los marcianos contra las armas atómi atómicas de los terrestres? La respuesta es interesante. Telepatía, hipnosis, memoria y imaginación. Supongamos que ninguna de estas casas es real, que esta cama... No sea real, sino solamente un invento de mi propia imaginación materializada por los poderes telepáticos e hipnóticos de los marcianos, pensó el capitán John Black. Supongamos que estas casas tengan realmente otra forma, una forma marciana, y que conociendo mis deseos y mis anhelos, estos marcianos hayan hecho que se parezcan a mi viejo pueblo y mi vieja casa, para que yo no sospeche. ¿Qué mejor modo de engañar a un hombre que utilizar a sus padres como cebo? Y supongamos que esa pareja que duerme en la habitación contigua no sea mi padre y mi madre, sino dos marcianos increíblemente hábiles y capaces de mantenerme todo el tiempo en un sueño hipnótico. En algún momento de esta noche quizá mi hermano que está en esta cama cambiará de forma, se fundirá, se transformará en otra cosa, en una cosa terrible, en un marciano. Sería tan fácil para él volverse en la cama y clavarme un cuchillo en el corazón y en todas esas casas a lo largo de la calle una docena de otros hermanos o padres fundiéndose de pronto y, y sacando cuchillos... Se abalanzarán sobre los confiados y dormidos terrestres. Le temblaban las manos debajo de las mantas. Tenía el cuerpo helado. De pronto, la teoría no fue una teoría. De pronto tuvo mucho miedo. Se incorporó en la cama y escuchó. Todo estaba en silencio. La música había cesado el viento había muerto y su hermano dormía junto a él. Levantó con mucho cuidado las mandas y salió de la cama. Había dado unos pocos pasos por el cuarto cuando oyó la voz de su hermano. ¿A dónde vas? ¿Qué? La voz de su hermano sonó otra vez fríamente. He dicho que ¿a dónde piensas que vas? ¿A beber un trago de agua? ¿Pero no tienes sed? Sí, sí tengo sed. No, no tienes sed. El capitán John Black echó a correr por el cuarto, gritó, gritó dos veces. Nunca llegó a la puerta. A la mañana siguiente, la banda de música tocó una marcha fúnebre. De todas las casas de la calle salieron solemnes y relucidos cortejos, nevando largos cajones, y por la calle, soleada, llorando, marcharon las abuelas, las madres, las hermanas, los hermanos, los tíos y los padres, y caminaron hasta el cementerio, donde había fosas nuevas, recién abiertas, y nuevas lápidas instaladas, 16 fosas en total y 16 lápidas.